Bueno, y en este día que obviamente ha sido musicalizado, podríamos decir, justamente con los enanitos, con esta partida de, de Marciano Cantero, digo, qué bonito poderlo despedir con esta historia de amor que se hizo viral también por todos lados, ¿no? Que fue lo que lo trae a él nuevamente a Mendoza. La historia de amor es la que lo devuelve a, a Mendoza Claro, y con porque esta mujer. en un viaje que sí. decide regresar aquí a Mendoza para conocer para ver a sus familiares uh -huh. seres queridos es donde vuelve a reencontrarse con este viejo amor que obviamente lo separó cuando su carrera empezó a ascender que ellos uh -huh. eh, ganan el festival de la falda uh -huh. eh, y es el impulso que ellos tienen para irse a Buenos Aires a empezar con su carrera musical no y de le, una manera más profesional le y dedica ahí estaban de novios Viviana uh -huh. quien es Viviana que la veíamos en las imágenes obviamente muy compugida ¿no? y, y muy, muy triste por, por esta, esta partida pero bueno, ellos ahí se conocen y ellos obviamente empiezan ese amor. Cuando sale esto, está de 1984, que él viaja a Buenos Aires, decide empezar a ser más profesional la carrera y además tener otra oportunidad. Porque como siempre decimos, Dios está en todas partes, pero dónde atiende, los músicos siempre dicen esto, en Buenos Aires. Y bueno, termina la relación de pareja de ellos y, y bueno, ya allí pierden el contacto, digo, físicamente, Sofía. Claro, porque bueno, no existían WhatsApp, no claro. habían redes sociales, ni nada que los pudiera vincular. Pero sí existía algo que creo que es muy bonito y hasta poderoso en cuanto mm -hmm. al amor, que Total. son las cartas, ¿no? Eso y de puño y letra, ¿no? Que tenía otro, otro significado, sí. no es un mensaje de WhatsApp que ni un mail. había que a escribir <risa> una carta. ¿Ustedes han escrito, caballero, una sí, carta? Sí. sí. ¿Sí? Bueno. ¿Han escrito cartas de amor? Sí. sí. Yo le robaba temas a los enanos. ¿En serio? Claro, para en tus cartas de amor, pero transcribías tal cual o medio que le robabas disimuladamente. No, a ver. Luna le robaba tal cual, porque sabía que no eran de las más conocidas de los enanos. Eso te gustaba. Ah, mirá, ¿y con eso conquistaba? Sí, sí. Bueno, qué no, tramposo no. tan... Ah, bueno, <risa> pero era un acto de, un acto de amor. Sí, Tenían canciones muy bonitas. <risa> muy bonitas. De sí. amor, y yo digo, esta no es muy escuchada, no se van a dar cuenta se nunca. de los versos. Claro, sí, bueno, está perfecto. Bueno, esa, esas cartas fueron las que lo inspiraron a él, estando en Bogotá, claro. ¿no? ya no estando con Viviana, lo inspira para hacer esta canción que estamos escuchando. Uh -huh. cartas. Exactamente, y que está incluida en su disco Contrasoj uh -huh. en 1986. Uh -huh. eh, la verdad es que es maravillosa la letra, pero tiene también un sesgo de tristeza, ¿no? De, sí, de qué sí, va a pasar sí. con esa ilusión. De, nostalgia. de hecho, de hecho de le nostalgia. preguntaban a él, porque dice que cuando él cantaba la uh -huh. canción en su momento, se notaba como una nostalgia particular uh -huh. en él. Entonces, en una entrevista revista de Bebé Contempomi, quien era muy amigo de él también eh, le pregunta, ¿no? y él dice que bueno, tenía que ver con un gran amor que tuvo y justo ahí aprovecha para decir que se había reencontrado, obviamente, y en el 2000 él, él viene, hace un viaje a Mendoza para ver a su familia, se encuentra con ella y de allí ¿Desde decide... el 2000 estaban? No, no, no, no, no. Ah, en el, el 2018 ah, se casan, en el 2018 se encuentran y después se casan ...el año claro, pasado? ...y es el motivo por el sí. cual él regresa a Mendoza... Claro. ...porque él vivió muchos años en México... Sí. ...y sin embargo... Sí. Sí. Eh, ...hizo que su lo... familia ya también se casó Totalmente. con una chica de, de... ...pero lo que lo motivaba a volver a Mendoza... ...era un poco Viviana también... ...más allá de sus seres queridos... Uh -huh. ...y lo que les y lo que significaba Mendoza en sí mismo... ...se casaron, ¿no? recordemos... ¿no? ...se casaron, sí, se, se casan... ...claro, en 2018 se volvieron en contra... ...y ahí... ...no recuerdo bien el año en que se casan ellos dos... ...pero se casan... ...creo que fue... En la, ...porque en la, en la entrevista que yo vi... ...dice el año pasado... ...no sé si fue en el 2021 o porque era muy cercana la entrevista igualmente pero ahí, allí está allí lo están viendo uh -huh. ustedes dos en pantalla a Viviana y a Marciano en este amor que perduró más allá de todo no la verdad es que es poesía pura la canción porque sí. dice cuando nos atrapan nos podemos escapar y es así nuestro corazón sufre y sigue y sigue dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida y sigue rodando en mi cabeza totalmente no me encanta me encanta bueno Ahí está, esa es la historia de amor que lo vuelve y que lo trae y que mira. Yo lo siempre cuantón, pensé ¿no? que también le escribía a ella eh, cada vez que digo adiós. Pero después confirmó, el claro. lo contó en. Sí, no es para yo ella. Yo siempre pensé que era para cada ella. Cada vez que digo adiós es la que dice, nena, no te pongas. Claro. Y no era para ella. No, es para Porque la madre. La, la madre, madre, la madre. Ah, mirá. Pensé que era para otra chica Porque claramente la canción Que casi todo el mundo la conoce Es como, bueno, la estamos rompiendo Me tengo que ir de acá claro Es uh -huh. lo que dice el tema Pero, pero era la madre. después él contó que lo había escrito para la mamá En realidad sí, es un bien. tema que me parece maravilloso ¿no? Porque sí. esa decisión de, está bien, me voy Pero hay que bancar, pero ¿no? Cuando te referen. vas este, ¿Qué qué qué No sé es yo, fácil Esto lo que pasa es que todos coincidían, al menos sus familiares más cercanos, de la decisión del de él de tener que irse a otros sí. lugares para poder formar eh, su carrera musical, uh -huh. hizo que no compartiera tiempo con sus seres bueno, queridos. Te lo dijo ¿Lo su hermano. Te lo dijo sí. su hijo. ¿no? Y el hijo. Claro. Y lo también. dijo el hermano hoy dos veces, lo dijo el hermano. Sí, es y bueno, quizás hoy los, la, la historia ha cambiado, este, tenés más plataformas, otras maneras, ¿no? Pero en esa, en esa época. Si no te ibas oh, a Buenos Aires, no podía, fácil, básicamente. Claro, tenía que sí. viajar era más. Porque fácil. Porque llegar a otro lugar, a otro destino, y sobre todo internacional, no había ni Facebook, no, ni Instagram, en, en, en los 80, cuando surgen los enanos, este, para estar en esa mesa uh -huh. tenías que estar en Buenos Aires. Sí. Y tenía que, que estar bien, eh, creo, creo que, que también sí, todo pasa sí, por eso. Es otra posible, de pero parece que hoy, hoy, hoy uh -huh. quizás tenés algunas otras alternativas, sí. ¿no? Y te pueden escuchar por lo menos. Claro, qué tenés esta chica, creo que es jujeña que se ha hecho tan conocida en. Esa creo que es, digo, desde Jujuy quizás sí, sí, ya tenés sí. otra manera de comunicarte Y hoy también tenés otras formas de mostrarte, ¿no? Claro, que te claro. pueden llegar a hacer justo a llegar a quien que, que, que está en Buenos Aires. Badía, por ejemplo. Claro, por ejemplo claro, para hacerte claro, realmente no, sí, popular. Sí, sí, sí. Y no te queda otra más que ir. Claro. Y a pechugarla como la pechugaron en, en la década sí, de los 80 los enanos. Me, ¿no? o sea, me, me encantan esas cosas cuando te cuentan los significados de las canciones. Viste que hay artistas que no les gusta contar los significados porque dicen, prefiero que cada oyente. Eh, y a mí me lo, me lo dijo Abel Pintos, Mira. Porque él, el Mar, que es una canción muy significativa para él, uh -huh. yo le pregunté le dije, ¿qué significa para vos? No, si yo te lo digo, la gente lo va a asociar sí, con mi sí, experiencia sí. y yo quiero que cada uno lo asocie claro. con su experiencia. Que bueno. Ahí, Pero claro. cada dios bueno. es eso, porque a los que nos ha tocado irnos del lugar que vos, sí, que vos a mí por ejemplo, me tocó irme a los 19 años, está bien no son muchos, pero eran 150 kilómetros que en esa época era mucho más, sí, y es claro. una decisión, sí, viste, Vos tenés tu familia. vida y te vas a hacer otra vida es distinta. un desarraigo uh -huh. y esa canción uh -huh. siempre me pareció, pero siempre pensé que estaba dedicada a su amor, claro y bueno, en parte también a su amor que ha sido su mamá, claramente, claro, bueno, bueno. absolutamente bueno, las historias, no la historia que también desde lo personal, desde el hombre, mm. desde ese hombre que tuvo que dejar su lugar, su ciudad natal, para ir en búsqueda de, de, de su sueño, de formar esta banda, que bueno la verdad que en el mundo son increíbles increíble, decían en México increíble. lo que realmente significan y, y bueno y, y todo diciendo lo mismo, la calidad y el don de gente que tenía Marciano, ¿no? Bueno, y a los fanáticos de sus canciones que se están recién sumando ahora a nuestro noticiero, en cinco minutos arranca en la Plaza Independencia claro. este gran homenaje que van a hacer ahí frente a la fuente, así que va a estar hermoso para darse una vueltita, está linda la tarde encima sí. así que la, la invitación... Ah, está la imagen mira, esto es en vivo. Yo recordaba también esta mañana a y Julián sí. un tema que se llama este Comiendo en el plato del perro ah. uh -huh. eh, que tristemente tiene una vigencia este, descomunal, digo, sí, lo, tengo poco, lo tengo poco. Porque hay una parte que dice: eh, Si cuando vas a kiosco a comprar cigarrillos, la sorpresa de siempre es que el precio aumentó. Uh -huh. este, uh -huh. Dice ese tema que se llama Comiendo en el plato del perro, que es un tema viejísimo de los sí, enanos sí. verdes. Y que uno quisiera que no tuviera vigencia. En cuanto <risa> a la letra. No, no, no, pero bueno, hay muchas pero, canciones no. que pasan. Pero la sigue teniendo. Sí, es ¿viste? verdad. Porque va, Kioco, y sigue aumentando. mira sí, y porque... esto es del 80. Sí, sí, este sí, paso. totalmente. Ah, Estaba bueno. viendo la, la fecha, el casamiento de Marciano con Viviana es del 2020, en plena pandemia. Sí. Ese sí, es el tema, Juli. Cool. Sí, sí, no, estado Perdón, vos. perdón, Pablito. ¿Cómo? 2020 se casaron. Ah, 2020, ahí, yo tenía la duda, si era 2020-2021, claro, en plena pandemia. En plena pandemia. Claro, que él se queda lo agarra aquí en Claro. Y se cuidaba mucho, nos decía recién el hermano y Don Torres, cuando era de que el marciano le dijo, lo grabamos, pero banquemos que pase un poquito el mambo este. Sí. ¿Qué va a ser? Claro, el que tuvo, claro, eh, Pablo Torres, Don Torres, que tuvo la posibilidad de grabar este tema, ¿no? Uh -huh. Este suelo. Este suelo. Este uh -huh. suelo, exactamente. Está buenísimo. Que, sí, lindo filmado y demás.